¿Qué tal, mis amados? ¿Qué tal, mis amadas? Un fuerte abrazo. Así es. ¿Les saludamos? Claro que sí. Les saludamos con todo cariño, con todo gusto. Y sean ustedes bienvenidos. ¿Qué tal? Claro que ¿Cómo sí. ¿Cómo estás? Muy bien. Excelente. <risa> Excelente. Excelente. Así es. Gracias y al Muy, señor. muy, pero súper contento por lo que les así vamos es. a platicar ahorita. Exacto. Y así somos sus amigos Rafael. Y Elida Cavazos un placer, un todos. placer, muy grande muy grande y un fuerte abrazo para ti, así que es. lo estás viendo y escuchando a través de estos videos, dentro de esta programación especial que tenemos de rafaelidatv.com que es nuestra página oficial en hoy oramos uh -huh. y nuestro correo oficial es rafaelidatv.com y bueno, pues ahí está, eh, para que usted se suscriba y si le gusta, pues póngale ahí me gusta. ¿okay? No, si sí les gusta, si sí, sí les gusta. <risa> claro que si sí les y gusta. Y se suscriben. Oye, a propósito de las suscripciones, fíjese en esto para empezar. Gracias a Dios ya llegamos al primer millón de visitas a nuestros videos. Amén, gloria al Señor. Y la a las la primeras 6 mil suscripciones. Amén. Ahora vamos por 7. Así es. Ahora así vamos por 7. Recuerdo, mis amados, cuando iban 2, que iban 5, gritábamos de gusto. ¿Qué porque nunca les decíamos que se suscribieran? Pues sí. Ya cuando iban 100, que 200, que 500. ¡Wow! Oye, mira, vio que cuántas van. Y, y nunca les habíamos dicho que se suscribieran. No, no, no. Ni sabía qué que decir. <risa> Pero estamos aprendiendo. Sí, sí, sí, sí. sí. Día a día. Eh, entonces, y luego fue subiendo el número de visitas. Sí, también. Poco a poco, poco a poco. Terminamos el año... Exacto. Eh, ...del 2014 para empezar el 2015 con 419 mil visitas. 419 mil visitas, sí, así es. Terminamos el año del 15 con 900 900 uh, 20 mil sí, ah, por 120, ahí más 000. o menos ¿eh? y gracias a Dios ahora hoy, este día este día, al checar en la información que me llega siempre de YouTube llegamos ya, ya, al, millón ya al millón y un poquito más un poquito pasadito, pero pues la honra y la gloria sea para el Señor, porque eh, realmente, eh, si no fuera por Él, es mm. muy difícil este llegar a esto y hacer lo que estamos haciendo. Así es. Y, y más cuando es de, de oración, mm. que, que, que es de administración, de, de, de, de como estamos haciéndolo. Así eh, es. No es de lo popular esto. No. No, no es de no, lo más no, popular. No, claro que porque no. Porque. Los cantantes, los chistosos y cosas por el estilo Llevan millones y millones y millones de, de, de visitas, sí, ¿verdad? Sí, y sí, y, de, y me gustan y... Sí, y, se y, elevan y... como el espuma. Sí, es espuma. <risa> <risa> Sin criticarlos. No, mi, no, mi, no, mi, no. Mi, no. Pero es sí, que no. es algo diferente. Sabemos que esa es la realidad. Es algo diferente. Pero en, en este caso... Hemos recibido tantos, tantos, tantos, tantos correos de ustedes... Así lo es. que no pasa en los otros este videos que, que se van como les fumo como decías tú sí ahorita. exacto ellos no reciben correos para que oren para que oren por ellos pues no no, porque no. es entretenimiento es diversión así es, es, es, es, es, es, otra es otra cosa es otra cosa pero Correcto. todos los que ustedes nos están escribiendo y tú que apenas por primera vez mm. estás leyendo o estás viendo este este video, porque siempre hay una siempre hay una que, primera, eh, vez. Por primera vez así es entonces mm -hmm déjenme decirles que el tema de hoy precisamente es este el tema de hoy es tú nos escribes y nosotros te respondemos ¿sí? tú nos escribes y nosotros te respondemos y miren vamos a hacer una nueva etapa de, del ministerio porque si sí queremos Orar, por supuesto que sí, pero todas las respuestas van a ser bíblicas. Así es. Por eso esto sí. no es tan tan que se vaya como la espuma, porque esto es muy diferente. Es muy diferente, es muy así diferente, es. Lo, lo sabemos, lo entendemos. Y estamos conscientes de ello, por eso estamos felices con haber llegado ya al primer millón. Amén y, y a las es. mil eh, suscripciones. Sí, así es. Y si tú lo haces, pues, te lo vamos a agradecer que si tú nunca lo has hecho de suscribirte y, y dar un ahí me gusta, pues es, es, es la hora de hacer algo. Suscríbete, sí. Y entonces, el, el tema de hoy es tú nos escribes y nosotros te vamos a responder. Así es. ¿Y qué es lo que vamos a estar haciendo en, en este programa? Pues mira, cuando tú agarras tu tableta, tu teléfono o tu computadora o tu laptop... Tú envías el correo y nosotros lo recibimos. Exacto, así ¿verdad? es. Entonces, al recibirlo nosotros, y vamos a suponer que lo estoy viendo aquí en la tableta. Entonces, yo veo aquí y, y le comparto a mi esposa y me gusta en, la, en esa tableta en especial, uh -huh. porque también podemos escuchar. Okay, hay, hay correos largos. Exacto. Que, que nos podemos escucharlos. Hay ya poquito en, también. En, en voz alta ponemos pero, ahí... Sí, el, entonces eh, es lo que hacemos en un momento dado eh, cuando estamos sentados aquí estamos en la mesa estamos en algún lugar eh, y entonces eh, esto es lo que lo que hacemos mi esposa y yo pero hace rato estábamos leyendo uno y dice mi esposa hasta dan ganas de llorar sí verdaderamente o sea, me dan ganas de, de llorar Por lo que estábamos escuchando este, Realmente la necesidad es mucha y. Ay, no, Entonces, no. Que, hemos querido hacer un cambio Y esperamos la autorización de ustedes Y el permiso de ustedes Y la benevolencia de ustedes Para con nosotros Porque lo que vamos a estar haciendo ¿Sabes qué sucede? Cada correo Que tú me escribes es muy similar Al de decenas Y decenas y centenas Y hasta de miles de personas Que están pasando una situación más o menos igual Más o menos similar uh -huh. eh, Se, se parecen mucho Se parecen mucho los, los, los correos Así es Y platicando mi esposo y yo Y pues pidiendo la Señor la sabiduría Pidiendo de la sabiduría en todo momento Ya teníamos Así días es. con esto no creo que esto es nuevo. Ya teníamos días con esto, meditando, orando, buscando de Dios. Amén. Y, y lo que ustedes van a ver hoy es lo que sentimos hacer. Y esperamos contar con su apoyo, Amén. con su respaldo, con su me gusta. Compartir. Con el compartirlo. Así y, y todo lo demás. Porque he, hemos separado ya eh, mi esposo y yo. Algunos de los correos los hemos puesto de papel para tenernos aquí más más a la mano, que estábamos leyendo en la, en la sí. tableta, porque también hemos querido subrayar algunas cosas y también quitando nombres, ciudades sí, no vamos y países. Sí, hacer mención de nombre ni, ni países, ustedes nada, absolutamente ustedes nada. Ustedes pónganos su nombre completo, pónganos la ciudad, incluso si ponen su teléfono, póngalo, no hay ningún problema, eso nunca lo vamos no. a estar compartiendo con nadie. Así es. Exponemos solamente la, la situación que está pasando a la persona. Exacto. Entonces, nosotros aquí es. borramos, eh, eh, hacemos algunos pequeños cambios. ¿Por qué? Porque queremos respetar el 100% su persona, su ciudad y su país. Así es. Pero tu caso es muy similar, muy pero muy muy similar al de muchas personas Así es. Entonces, al ser nosotros compartiendo esto, lo vamos a hacer eh, de una manera con toda la decencia mayor posible, ¿por qué? porque no queremos mencionar más allá de lo sí. que no debamos. Y, mm -hmm. y lo, lo vamos a hacer con mucho respeto porque usted se lo merece. Bien, así es. Así porque es. Tú, tú, tú, tú te lo mereces el respeto. Claro que sí. verdad Entonces, este programa es un programa serio. Amén. Estamos haciendo cosas serias. Claro, son cosas y serias. Y por eso te vamos a respetar. Es. Pero gracias por escribirnos, porque esto nos da pie a poder compartir con la demás gente un programa similar al tuyo. Que es Y que está les, puede, les puede ayudar a muchas otras personas. Por ejemplo, vamos a suponer, se, se lee un, uno de los correos. Uh -huh. Pero a mí no. no, no, no no, no no es mi caso sí pero la conozco a ella y si sí es el caso de ella o de la hija de ella o de la prima de ella o, o de, o la, de familia la de ella la vecina, o, o de la vecina o... en fin entonces que... yo se lo comparto y ella también lo va a poder compartir más adelante así es y estamos dando una respuesta aún todavía hasta sin escribirnos exacto exacto por eso estamos haciendo esto y así empezamos es, y vamos a empezar con un correo un poquito largo. Otros son muy cortitos. Otros no van a decir, ore por mí. Y no sé ni quién es, ni de dónde, ni nada. Así es. <ríe> Pero oramos. Oramos, claro. Oramos. claro Yo, pues, usted conoce a esta persona, usted bendígala. Así ¿Qué más es. digo? Pues, pues nada más, porque pues así me co cortito, más. pues también es la oración es muy cortita. Es todo, es todo. Eh, así es, sí, nos escribe, nos escribe una personita ajá. Y, y nos dice, nos dice así, dice, hola, amigo. Le escribo porque le escuché por internet. Y me gustó mucho todo lo que habló. Y yo... Eh, o sea, esa persona, no sé, trabaja con no sé qué, una ener no, no, no, no, energía, eh, no sé qué. Ajá. Soy una persona muy espiritual desde niña y quería confesarle un sueño que tuve hace dos días. Yo estoy pasando por una situación difícil Llevo solo 10 meses en Estados Unidos y al inicio es muy difícil. Quien me reclamó fue mi papá y lo tengo con, con un cáncer avanzado. Además de todos los demás problemas por los que pasa un emigrante, yo soy cubana, vine con mi esposo y, y mi nena. El sueño fue el siguiente, o sea que ella tuvo un sueño. Ella tuvo un sueño, sí, y es el que vamos a comentar. Uh -huh. Dice, yo estaba en el mar y de pronto se acerca una tormenta y me arrastró con una gran fuerza hacia atrás. Ya yo me veía ahogada y de pronto apareció un muro de la nada al que me sostuve con gran fuerza pero no era yo la que estaba haciendo esa fuerza para sostenerme. Sentía que no era yo. Después, en el mismo sueño, yo me encontraba perdida buscando una dirección y se me aparece un hombre muy guapo, normal y corriente como nosotros, un ser humano, el cual me guió por el lugar correcto. En el mismo sueño, me presentaron varias escenas con la misma situación en las que no sabía qué hacer. Y siempre se me aparecía el mismo hombre explicándome el camino que debía seguir. Uh -huh. Uh -huh. Era un hombre muy guapo, con melena, barba y delgado. Al principio pensé a levantarme que era mi ángel de la guarda, pero después sentí una sensación que me decía que era Jesús. Esto... No se lo he contado a nadie, pues no me entenderían. Mi esposo no cree en nada y no me atrevo a contestárselo a, a, a nadie, a contárselo a nadie. Al escucharlo hablar a usted me inspiró confianza para hacerlo. Yo años atrás también se me presentó un sueño, eh, me presentó un sueño señor, pero en otras escenas. Quisiera saber su opinión al respecto, como usted lo interpreta, si no es mucho pedirle. Gracias y muchas bendiciones. Bueno, pues a esta cubanita, verdad, eh, es lo único que podemos mencionar. Sí, enseñar. nada más. Eh, sí tengo una respuesta y déjame decírtelo de esta manera a ti que puedes tener una situación similar. a mejor tú no eres de Colombia, uh -huh. perdón, de, de Cuba, Anjo eres uh -huh. de Colombia de Venezuela, de de X país. Perú, Chile, España, qué sé yo, hay tantos países en ese mundo que puede ser un caso totalmente parecido al tuyo. Uh -huh. Pero algo que me llama la atención aquí es que esta personita tenía cierta atracción hacia ciertas costumbres. Sí, y hay quienes tienen uh -huh. las costumbres de ir con el de las cartas. Sí. Tienen costumbres de ir con el brujo, la bruja, o, o con la hechicera. Eh, eh, o tienen costumbres de, de, de, de los horóscopos. Uh -huh. y tienen tantas costumbres que nada tienen Así que es. ver con Dios. Así es, nada. Nada, nada, nada absolutamente cero cero, cero, cero, cero, cero, de relación con Dios. Aunque eh, a veces usan mucho a que a Jesús y que una virgen o que un santo o que un esto que un lo otro... Es cero de relación con Dios. Es, es, eso es nada más, es un timo, es un engaño. Es un engaño, es, hacia, es, es un engaño este, hacia porque gente. estamos en, en, el, en el, los tiempos del engaño. Sí, sí como de, la de, Santa Muerte, de, de pues, por ejemplo. Pues, eso es una tontería de lo más grande que puede haber. El enemigo. ¿Y ¿Cuánta gente hay metida? En eso. Así es. Eh, o las veladoras de, que, que hasta de Pancho Villa y la veladora de. de, de no, no sé cuántos no, un montón, más. Un montón de, de cosas. De... Ojo, eso no tiene nada que ver con Dios. Eso no tiene nada que ver con la vida espiritual. Es el engaño del enemigo. Eso puede ser religioso, mas no espiritual. Exacto. Ok. Entonces, cuando esa chica nos está comentando de que hubo una fuerza que sintió que, que le detuvo uh -huh. y sintió que era como una persona de aquí la describe sí. como guapa con melena y ajá, todo eso y, y es que tenemos el, en, la, en la mente lo que hemos visto las de las imágenes que representan entre comillas sí, sí. al Señor Jesucristo exacto, sí a lo mejor no es ni siquiera como lo, como lo pintan, pero pues bueno, vamos a, a dejarlo así, de ese tamaño. Es. Ajá. Eh, y, y dice que le agradó uh -huh. en la forma que nosotros decimos las cosas. Sí, así es. Y es que nosotros queríamos decirte solamente la verdad y por la, la pura Nada verdad. más. Esto... Pero me gusta lo que dice. Un ser... El cual me guió por el lugar correcto. Uh -huh. Y dice, y, y siempre me aparecía eh, la, la misma persona, sí. la, la misma imagen, ¿verdad? Uh -huh. Y explicándome el camino que debía de seguir. De seguir, el correcto. El correcto. El correcto. Uh -huh. Y Jesús dice, él mismo lo dice uh -huh. en Juan 14:6, Dice, yo soy el camino. camino. Miren, ya saben, poco sí. chinito. Yo soy la verdad y yo soy, soy la Dice, y nadie, nadie. Eso lo hemos repetido cientos de veces y lo vamos a ir repitiendo. Muchas veces. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es por donde debemos ir ¿Amén. tú y yo y todo el mundo. Exacto, así es. Y no es ni por la religión. No, no, no, no. no, no, no a veces no. andamos defendiendo las religiones no, que, que las hicieron los hombres. Déjame decirte, la Biblia nos debe ser más que suficiente para entender, para comprender lo que dice Amén. en ella. Y Dios nos habla a través de la palabra. Dios nos habla, es nuestra guía. Y Jesús lo dice textualmente, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Así no es. es porque te echan las cartas, no es porque estás con el brujo, no es porque le pones una veladora a esto y al otro y al otro y al otra. No es por allí. No, no, no. no. Entonces, esta personita... Dice que desde muy chiquita era, era muy espiritual Pero bajo qué condiciones Bajo qué, cre, qué creencias. Porque verdad? por lo que él empieza a decir Ella empieza a decir aquí en este correo No hay duda De que andaba practicando otras cosas Sí, sí Entonces no, pero, pero Ella, ella. Uh -huh. Fue a ver un video Y ahí aparecimos nosotros uh -huh. Bendito sea el Señor ¿Por qué? Porque el Señor le estaba guiando El Señor le estaba guiando, amén Y eso es bien importante Y lo hemos dicho y lo vamos a repetir Una vez más de las Cientos y cientos de veces que lo hemos repetido Nadie nos ve Y nadie nos escucha por mera casualidad Amén, así es Porque Dios siempre tiene un propósito Dios siempre tiene un propósito Dios siempre tiene es. un propósito Entonces Correcto. si tú te pones En el propósito de Dios Dios te va a bendecir Dios te va a bendecir, amén, claro que sí. Así de claro fácil, sí. así de sencillo, y sin más, más vueltas más que darle al asunto. Correcto. No andes buscando lo, lo que en el lugar equivocado, sí, equivocado, porque te va a ir peor. Claro. En algunos de los correos que nos hemos recibido, dicen, yo siento que Dios no me escucha. No, Dios sí escucha. Dios sí escucha. Lo que pasa es que a veces lo estamos haciendo de la manera equivocada. Equivocada, uh -huh. Y cuando estamos haciendo la manera equivocada, pues, que, oye, si, vamos a decir, si el camino es para allá, pues, ¿qué andas viendo para acá? Sí, pues, un ejemplo, si, si este, agarras un, un correo equivocado, pues, no no va a llegar, se te va a regresar porque no está correcto. Sí, sí, sí, la dirección no está bien, no va a llegar nunca al lugar adecuado. Así es. Entonces, y la misma escritura lo dice. Uh -huh. Que si pedimos y si no recibimos es porque pedimos mal. Así es, correcto. Es bíblico. Es bíblico. Es bíblico. Entonces, esta chica nos dice, quiero saber su opinión al respecto. Uh -huh. ¿Cómo usted lo interpreta? Si no, es de mucho, si no es mucho pedir, no, por, por supuesto que no es mucho que pedir, al contrario, es un placer, es un placer decir poder decir uh -huh. a ti y a quien, quien, quien quiera que tenga una situación bastante similar, de, eh, eh, el camino correcto por donde Dios quiere que nos vayamos uh -huh. para quitarnos las tormentas, Así para es. quitarnos los problemas, los problemas, para quitarnos todas esas situaciones difíciles y adversas, uh -huh. es que vayamos por el camino del Señor. Así es, así es. Estamos, dice ahí en Pedro, que estamos llamados para ser un pueblo santo. Pueblo santo. Un, un pueblo adquirido por Dios. Uh -huh, así es. Y para que anunciemos sus virtudes. De aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eh, eso, eso. Y que llamó de Así las es. tinieblas Estar en las tinieblas es andar En todo lo que comentábamos ahorita Andar con las cartas, con los brujos, con los hechiceros Con la santa muerte y con no sé cuántas cosas más Así ¿Quieres es. de veras la bendición de Dios? ¿Quieres ser de ese pueblo santo? ¿Ese pueblo adquirido por Dios? Es Jesús Jesús, es Jesús. en tu vida ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué Así tienes es. que hacer? Lo único que tienes que hacer Escúchame bien, escúchame bien, por favor. Lo único que tienes que hacer Así es. es arrepentirte de tus pecados, arrepentirte de tus, de, de tus errores y decir al Señor Jesucristo, Señor, ven a mi vida. Perdóname. Cambia, transfórmame. Guíame por el camino que yo debo de seguir. Así es, amén. Y algo más que les debo decir en este momento. Es ustedes tienen la obligación como nosotros también de buscar de Dios Amén. y para buscar de Dios no hay más que dos formas la palabra y a través de Jesús o a través sí de Jesús es. y de la palabra Amén, porque la es. misma palabra nos habla de eso nos habla, claro ok, otra cosa que tienes que hacer si no tienes una congregación donde uh -huh. te prediquen la palabra de Dios tal y cual es donde haya oración y oración de, de poder. Amén, y que es. además pueda existir ese compañerismo donde puedas tú arrimarte al pastor o a la pastora, en el caso de que, que lo, lo, lo hay así, que tengas con quien acudir. ¿Por qué? Porque hay grupos, hay congregaciones que tienen departamentos que pueden ayudar a las personas claro en cuanto sí. a su vida espiritual. Exacto. Entonces, además, sigue viendo todos los videos que tenemos. Tenemos más de 430 videos en YouTube. Así es. Mucho más de 430 ya. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tienes muchas herramientas en tus manos para buscar. Claro que sí. Además de que tenemos la radio. Además, con pura música instrumental Como para que tú puedas meditar Y ahí tenemos oraciones también Y también tenemos algunos pensamientos Y tenemos eh, algunas reflexiones Además de la página oficial Si tú ves a la página oficial, ahí estás ya en todo con nosotros Entonces, busca de Dios Busca de Dios Así es. Y, y les dijimos esto nosotros, nuestras, nuestras respuestas a los correos van a ser de carácter espiritual. Y vamos a hablar por sí, ustedes. Pero tienen que escribirnos. Sí, tienen que escribirnos. Tienen que escribirnos. Claro que sí. Escríbanos y compartan esta información, por favor. Porque hay muchas necesidades. Ustedes no se imaginan la cantidad de gente que hay en problemada por las finanzas, que está en problemada. Por la, las situaciones De, de, de enfermedades el, o problemas de salud de Problemas de matrimonio uh -huh. Entonces Queremos ser de ayuda y queremos ser de bendición, de bendición Entonces Vamos a orar por lo pronto Amén. Tenemos muchos, muchos correos Que compartir Tenemos muchos Pero, pero continuaremos enseguida En el siguiente volumen este va a ser el, 600, el 067. Okay. Mañana va a ser el 068, 269, 270, 71. Búsquenlos. Todavía no saben, ¿no? porque apenas estamos ahorita en el 67. Uh -huh. ¿Por qué es el 67 si tenemos más de 430? Porque uh -huh. es desde que empezamos lo de rafaelidatv.com. Uh -huh. Así es. De ahí empezamos una nueva serie. Y por eso es que están es, esos números que les estamos diciendo ahorita. Entonces. Además de que estamos uniendo algunas con el taller de superación personal y financiero, porque es mucho lo que dicen de las finanzas. Hay muchas, hay muchas necesidades, muchas mucha, mucha necesidades. Y nos vamos a, a la oración y voy a pedir Así a mi es. esposa eh, en este momento que ella haga una primera oración y luego yo voy a hacer un, una segunda oración. Amén. Así es que, hija, eh, pues. Amén. Pues vamos a, vamos a orar y. Eh, les pedimos a las personas que, que están viendo y escuchando este video eh, Que se pongan también en actitud de, de, de oración uh -huh. Creyendo y confiando en nuestro Dios grande y poderoso Que nada imposible hay para Él Y la oración siempre la hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Así es Oremos pues Padre le alabamos, le glorificamos, Señor, en este momento, Señor, dándole honra, gloria y alabanza. Padre, en este momento, Señor, le pedimos, Señor, que, el Señor, usted toque, toque corazones, las personas, Señor, que están pasando, Señor, por esta Aleluya. necesidad, señor, sí, señor, tan especial en su vida, Señor, porque hay... Hay personas que nos escriben que no, no, no saben por qué camino ir, pero usted es el camino, la verdad y la vida. Y nadie, nadie va al Padre sino por usted, por medio de Jesús. Padre, en este momento, poniendo en sus preciosas manos a todas estas personitas que han escrito, Señor, Padre, que usted toque sus vidas, toque sus corazones, Padre, y que sientan el deseo, que sientan el anhelo, Padre, de acercarse a usted, pidiéndole primeramente el perdón de sus pecados. Que usted quite, Señor, todo, todo pecado, toda maldad, pero que de ahí en adelante, Señor, sigan un, una vida, Señor, eh, más sana, más santa, Señor, delante de usted, como a usted le agrada, como a usted le gusta, Padre. Pero para eso, Señor, necesitamos, necesitamos conocer, de su palabra, conocer de sus escrituras, por eso siempre les estamos eh, diciendo Padre que se, que se acerquen que se acerquen a una, a una iglesia donde les puedan ayudar y puedan crecer espiritualmente, Padre en este momento Señor, usted toque vidas, toque corazones Señor y que eh, día a día Señor las personas Señor vayan sintiendo el anhelo y el deseo Señor de estar más cerca de usted, Padre, que seamos un, unas personas más uh, santas, Señor, porque sin santidad nadie, nadie le verá, Padre, como usted dice en su palabra, que necesitamos ser santos y para eso necesitamos apartarnos de, del pecado, de las cosas de este mundo, Señor, que no son agradables a usted. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Yo le pido que usted sea con todas estas personitas que han estado pidiendo la ayuda, el auxilio, porque ya no saben qué hacer. Padre, pero usted es la respuesta, Señor, a todos los, los problemas de la vida. Porque usted, usted nos guía, Señor, a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, Señor, que hagamos las cosas correctas como a usted le gusta, como a usted le, gusta, a usted le agrada Padre Santo. Y, Padre, en ese momento, Señor, yo le pido una bendición muy especial por todas las personitas que han estado escribiendo, por todas las familias, Señor, que están pasando por situaciones difíciles, Padre Santo, que usted toque sus vidas, toque sus corazones, Padre, y que de aquí en adelante, Señor, sientan el anhelo, sientan el deseo, Señor, de conocerle aún más y de poderle servir. Y de poder ser también de ayuda para otras personas que no le conocen y que están pasando por situaciones difíciles. Padre, todo esto yo se lo pido en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Aleluya. Amén y Amén. Amén, Amén. Algo estaba diciendo usted a mi esposa en la oración. De conocerle a usted, mi Señor. Qué importante es eso, Padre Santo. Que le conozcan a ustedes, al único Dios verdadero, al Dios eterno, al Dios fuerte, el Dios Todopoderoso. ¿Por qué tenemos que ir, Señor, entre las ramas? ¿Por qué tenemos que ir entre las piedras? ¿Por qué tenemos que ir por los caminos polvorientos? Cuando se nos presenta una pista por donde correr aleluya, sin sí, ningún sí. problema. Pero yo sé que es el enemigo que a veces, Señor, abusa de la gente por su desconocimiento. Por eso en Oseas 4:6 nos dice, mi pues, pueblo perece, y hablamos del mismo pueblo, Señor. Así es. Perece porque le falta, falta conocimiento. conocimiento. Y la falta de conocimiento, Señor, es la piedra de tropiezo para que así muchos es. caigan. Padre, bendiga pues a todos los que nos han escrito y que los tenemos sí, aquí en estas tabletas, Señor. Bendígalos, Señor. Bendígalos. Señor. Sí, y Padre Santo ellos puedan sentir ese toque especial suyo. Y a ti te digo, mi amada, a ti te digo, a ti te digo, mi amado, recibe la bendición recibe en el nombre del Padre, en nombre del Padre, el nombre del Hijo del nombre de y del Espíritu, del Espíritu Santo. Santo. Recibe la bendición. Recibe Luis, la yo bendición. recibo la bendición. Dilo, recibe dilo. La bendición. Yo recibo la bendición en el nombre recibe poderoso de Cristo Jesús. Aleluya. De Aleluya. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Mis amados, sí, me... les invitamos a compartir. Les invitamos a que se suscriban y que compartan ustedes verdaderamente. Así es. A todo el mundo, a todos los que puedan. Pues es, es, este canal, ahí en Rafaelita TV siempre va a estar lo último que hemos hecho. Pero cuando ustedes entren a cualquiera de los videos, ahí siempre va a haber un link para que se pueda ver correcto. Más, más material que tenemos. Y recuerden, aquí abajito, aquí, aquí, aquí abajito, aquí, aquí. Ahí está la información. Ahí hay más información. Así siempre es. en todos los videos, en los de nosotros y en los de todo el mundo, siempre hay información Hay ahí. la información, correcto. Entonces, bendiciones. Bendiciones para todos y no dejen de compartir estos videos. Y vea el siguiente. Así es. Va a estar muy bueno. Claro que sí. Bendiciones para todos.